es el pasado lunes cumplió el primer año de gobierno encabezado eh, por luis abinader sin embargo la acostumbrada rendición de cuenta del de mandatario de la nación fue postergada para el día de hoy miércoles a las 9 de la noche y nosotros decidimos salir a las calles para abordar a las personas en torno a la expectativa de la alocución presidencial veamos cuál es un tema fundamental que usted cree que él debe de tocar que él debe de tocar, bueno, para mí para mí lo primero que tiene que tocar es canasta familiar y la salud, que está por el suelo todo. Gracias, debe, debe eh, empeñarse en lo que concierne a la canasta familiar, a la economía y tratar de controlar lo que se llama los préstamos. Eh, óyeme, este es un derroche de préstamos a cada día. Y está cogiendo 3 millones de dólares semanal. Si lo calculamos a la cantidad de préstamos y lo dividimos en 11 meses, en 12 meses, lleva 13 mil millones y pico de dólares. Entonces está llevando el país a una situación que te voy a decir algo. Si esto no tiene un freno, no se para, este país no espera malas señales. ...en unos próximos años. El problema del COVID... tiene que tratar de mejorar eso... ...que ya está bueno para andar con al hombro. Bueno, esperamos que... ...de un, un discurso bueno para la población... De dominicana... ...ya que hace falta que... ...los precios de algunos productos... Eh, ...de consumo diario, entonces bajen de precio, ...ya que la población Dominicana... ...está sufriendo mucho, está en esa parte... Creemos que como es un hombre fiable, suponemos, entonces tiene que hacer lo mejor por la población de nuestro país. Sobre el discurso presidencial, mi ah. expectativa es que hable de la economía, eh, del, de, de la estabilidad económica, de los precios. Que tú vas hoy y compres una, co una cosa, un precio, y mañana y hasta el... otro. Esas son las expectativas mías, que hable de eso. Que baje baje los lo, lo, lo productos por necesidad. No, oh, que resuelva, hermano. Eh, esto está cayendo muerto esta vaina. Y eso es lo que la gente una espera, un buen resultado. O sea, una buena expectativa que dé, una buena respuesta, a ver. A ver Eso es lo que espera el país. Bueno, debe decir cosas buenas, que le, que le convenga al país, porque es un presidente bueno y tiene buenas intenciones. Esperamos que él haga cosas buenas en favor de nuestro país. Hay de la pandemia y de la eh, de Haití, y de la, de la fiebre que está aquí metida, de, lo, de los seis eso es lo que iba a hablar. Lograron ustedes escuchar las opiniones de los ciudadanos en torno a la primera rendición de cuenta del presidente de la República, Luis Abinader, donde reina una amplia expectativa en la población dominicana.